Yo muestro, entonces opino El lenguaje audiovisual es una imposición más Otro padre, otro pene violando nuestros sentidos y nuestra conciencia Imponiéndose, excepto cuando la gente se para y abandona la sala Aburrida, engañada e insultada la tela se ha convertido en un desfile de culos, violencia y opinión. Los opinadores nos obligan a escuchar sus voces escudados en la oscuridad de remordimiento, de estar en una sala oscura y silenciosa y que el público descargue su ira hacia el primer movimiento como si en la tela fuese a pasar algo nuevo y único, y algo nuevo y único nos proponen cada vez las secuelas. El lenguaje audiovisual es una castración, el límite plano-acción-imaginario. La libertad está más allá de la secuencia, lejos, muy lejos de hallarle sentido a algo, como en la música, en las matemáticas, el placer del ejercicio trasciende cualquier sentido original o derivado. Es la era del fin de los fines. Es este nuestro alumbramiento. Lo que será, los manifiestos han muerto, han muerto los autores, las obras también perecen, no hay nada firme ni algo eterno, el lenguaje no tiene ningún poder sobre nosotros que no sea el que le concedamos, una vez que nos demos cuenta de ello.